¿Qué pasa mi gente de youtube? Sean bienvenidos a un video más de la cripta. Aquí nos encontramos en el evento número 51, un evento de última hora. Estas personas en Networking Studios no, no dijeron nada. Pues bien, este, este evento es de última hora, ¿correcto? Ya Y bueno quiero decirles que como ha sido última hora informado entonces para aquellas personas que estén viendo el video del día de hoy está disponible por exactamente 12 horas ok 12 horas y se encuentra dentro de las cuevas de la cripta entonces aquí estamos en la parte principal de la cripta el patio de la cripta y ya vamos a las cuevas vamos a correr lo más pronto posible y toda la situación Listo. Vamos a la parte de adentro de la cripta. Y luego de eso van a ver que vamos a encontrar el famoso cofre que le hace falta a muchísimas personas, ¿no? El cofre, el cofre. Bajamos hacia las cuevas. Hacia las cuevas. LOL. <risa> qué salvada, qué miedo hijo madre. Bajamos hacia la cripta y todo lo demás. No se asusten, no se asusten mis amigos Tranquilos, tranquilos Ya vamos a, a encontrar dicho cofre Que está más adelante Del evento número 51 de la cripta De oro cogemos hacia la izquierda Correcto, de la izquierda Aquí encontramos el primer cofre que está aquí, no es el primer cofre, son las primeras recompensas que están dando supuestamente me deben dar algo pero no me dan nada, no me dan nunca nada importante porque ya tengo casi todas las cosas desbloqueadas de la cripta entonces vamos a lo que tenemos que ir que es ir a buscar el bendito cofre que bueno aquí estamos en el coso de Goro, correcto? estamos en la parte de Goro donde vemos a Goro allí todo molesto y todo lo demás Cogemos de Goro, desde el patio central que venimos Cogemos hacia la derecha Y de la derecha cogemos hacia Vamos largo, largo, largo, largo, largo, largo Subimos esto Y cogemos hacia acá a la izquierda ¿Ven? Hacia la izquierda De Goro, desde Goro hacia acá Goro hacia acá Goro hacia acá, listo Hago esto porque hay personas que no entienden cómo desbloquear o no tienen desbloqueada ciertas zonas. Entonces, por eso explico así. Y todo lo demás. Entonces vamos a hacer, vamos a ir hacia. Listo, estamos ahí llegando ahí al punto. Vamos rápidamente. Sí. Vamos a ver qué nos van a dar en esta ocasión en la cripta Que nunca dan nada bueno Y aquí se encuentra el cofre, ¿lo ven? Ahí está el cofre Este es el verdadero cofre, los otros son de pago Este no cuesta nada Este cofre es el que estoy dando el día de hoy Las mejores cosas que van a dar el día de hoy Las mejores Y pues bien, ¿qué me dan en esta ocasión? Me dan un Brutality de Johnny Cage La mejor recompensa que han dado en todo el tiempo Esta gente de Nueva Studios dan un cofre unicage un coso de Jax Jacks, Jacks bricks una pistola un coso de Kung Lao, una parte de, de Kung Lao, una parte de Raiden, un sombrero y una hacha del sucero y también un brutality de no sé de quién sabe Jackie Bricks Entonces son las mejores recompensas que han dado hasta el momento porque la verdad que Nunca dan algo de la liga de combate, rarísima es la vez que dan algo de la liga de combate. Entonces, eso quiero darles a conocer. Que son pocas las veces que dan algo que definitivamente amerita la pena, ¿no? Entonces, eso. Y también me dieron algo de Liu Kang, que no sé qué sea de Liu Kang. Eh, unas partes de Liu Kang, una parte de Colepto, algo de Débora, o algo de una pistola de Cassie Cage, que esto yo no lo tenía. No sé si alguna de estas partes pertenezca a la liga de combate, entonces estaría muy bueno que alguna de estas partes pertenezca a la liga de combate, este es el cofre número 51 y todo lo demás, espero que les haya gustado mi video, no olviden comentar y pues. Poder...